bienvenidos a ideas y arte con bettina este video es una petición me pidieron que hiciera una cajita sorpresa de amor para aniversario espero les guste la idea vamos ahora con el paso a paso corta dos tiras una en cartón duples y otra en cartulina y teje las medidas vas a tomar cada tira y vas a medir 5 centímetros 12 centímetros 12 centímetros 12 centímetros y 5 centímetros vamos a hacerlo con esta también Voy a hacer los quiebres, recuerden que los repasan con la tijera o la pedido sin tinta, igual con esta tira. Voy a aplicar silicona líquida en el centro. Y voy a tomar el cartón duples que este es por acá gris y este blanco lo vamos a pegar por este lado y en el centro también. Y voy a hacer los quiebres ahora vamos a hacer la tapa vamos a cortar un cuadro de 22.5 por 22.5 y vamos a medir en los 4 lados 5 centímetros voy a hacer los quiebres cortamos así como siempre les he mostrado cuando hago las cajitas y vamos a armar así pegamos con silicona líquida nos quedaría así iría así la cajita o sea taparía así y al abrir saldría así, voy a utilizar 6 tiras en cartulina de 2 x 22 centímetros estas son azulitas y negras, los colores son opcionales, voy a medir 5.5 en cada tira y con marcador, este es un lapicero plateado voy a lo. voy a hablar en la mitad para pegar así aplicamos silicona líquida en el medio y vamos a pegar así esto es para formar un moñito vamos a hacer lo mismo con estas y igual con las azules pero acá vamos a dibujar corazoncitos si desean también pueden hacer el moñito de un solo color Voy a hacer punticos esto lo hacemos en este lado, nos quedarían así todas las tiritas, vamos a ir formando el moñito, dándole formita. Y ahora vamos a pegar en la tapa, vamos a aplicar silicona líquida en el centro y vamos a pegar cada tirita así como lo estoy mostrando. Corté un corazoncito en cartulina roja para pegar acá en el centro. Nos quedaría así. Ahora voy a utilizar dos piezas, una en cartón y una en papel, que sería para cortar un molde de un corazón, porque vamos a hacer una cajita en forma de corazón para la parte interior. Vamos a repasarla en el cartón y la vamos a cortar. Nos quedaría así. Vamos a cortar también la tapa, que recuerden que debe ser un poquito más grande que la base, más o menos 3 milímetros. Ahora lo que voy a hacer es aplicarle silicona líquida a la base. Voy a forrarla con cartulina amarilla. Vamos a cortar. Igual voy a forrar este otro lado cartulina amarilla y cortamos lo vamos a hacer también con la tapa nos quedaría así voy ahora a tomar la base vamos a cortar una tira en cartulina de 9 centímetros de alto que sería para pegar así a la base nos quedaría así y la tapa vamos a cortar una tira de 3 centímetros de alto pero primero vamos a marcarla o a decorarla voy a utilizar estos marcadores voy a hacer acá esta figurita Voy a hacer un corazoncito en el centro con este marcador y voy a pintar por dentro. Igual voy a hacer otro corazón acá con este marcador. Este es un marcador témpera de marca Poster Marker que es opcional. Lo pueden hacer con marcadores permanentes y vamos a hacer también estos corazones rojos. Voy a delinear con marcador negro para que se vea mejor, o sea, para resaltar igual estos corazones. Voy a hacer acá estas curvitas. Y estas rayitas para decorar, un corazoncito, y en esta parte voy a hacer dos curvitas pequeñas que sería para hacer una flechita. Ahora vamos a escribir el mensaje. Los mensajes que lleva la caja sorpresa son los que me dio la niña que me pidió que le hiciera esta cajita. El amor. viene tu rostro, ese es el mensaje ahora como les digo, utilicé marcador Poster Marker para pintar amor y esto lo voy a llenar o a pintar con este marcador Sharpie lo que vamos a hacer es resaltar amor con marcador negro igual vamos a resaltar estas letras para que se vean más y se ven mejor nos quedaría así ahora sí vamos a pegar la tira de 3 centímetros así nos quedaría así acá lo que hice fue hacer una línea delinear el corazón y tapamos quedó muy bien ahora vamos a tomar la base o esta caja exterior y en esta parte vamos a pegar cartulina blanca y para el centro vamos a utilizar cartulina negra que sería para que a la hora de pegar la cajita de corazón amarillo resalte más. Aplicamos silicona líquida y pegamos. Acá lo que hice fue pegar corazones que corté en cartulina, igual corté corazones rojos como pueden ver en los otros dos lados. Vamos a copiar los mensajes. Como les digo, estos mensajes me los dio la niña, que me pidió que le hiciera la cajita, somos la pareja del año, te amo, y en esta parte copiamos amor o el nombre de, de la pareja, recuerden que se lo pueden hacer para regalar a un hombre o a una mujer, puntos suspensivos. Acá apliqué silicona líquida a la cajita de corazón para pegar acá en el medio. Vamos a tapar, colocar la tapita para decorar la parte exterior. Saqué una imagen en Google de esta frase Love o esta palabra Love quedaría así ya recortadito vamos a abrir para fijarnos que el corazón esté derecho o del frente, tanto el frente. vamos a colocar ahora sí o a pegar lo. lo hacemos así volteamos y o damos vuelta y pegamos esta otra pues, palabra bueno amigos esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado la cajita, me pareció que está muy bonita y colorida como todo lo que hago y me encanta todo lo colorido. Manito arriba si te gustó, comparte el video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.